Vamos a tratar de demostrar cuántos eh, mensajes son realizados por cuentas fake, que pueden ser bots, que pueden ser cuentas de reciente creación, que pueden ser cuentas automatizadas o coordinadas. Lo que están viendo ahí es la conversación en torno a los últimos 50.000 tweets mencionando a Elon Musk, pero ahorita les vamos a explicar de qué se trata todo. Miren, en lo que sigue capturamos 51.175 tweets mencionando al probable nuevo dueño de Twitter, el cual ha declarado recientemente que él discrepa de las cifras de seguidores falsos, diciendo que pueden ser más del cuarenta y tantos por ciento, mientras que Twitter asegura que es un porcentaje cercano al 10 por ciento. Esto lo digo de memoria, eh, los datos pueden ser eh, un poquito más exactos. ¿Cuál fue la metodología para hacer este análisis? Capturamos 50,931 tweets en español. Eh, la metodología es que el D es la palabra más usada en español, aunque se pueden colar algunas palabras en francés o en portugués. Esto es para comparar las conversaciones... Y para ver cuántos bots están participando en estos 50.000 mensajes. que Los pudieron haber leído 400 millones de personas. ¿no? Si alguien puede traducir esto al inglés, se los agradecería. Entonces, estos tweets están aquí capturados, aquí están transparentemente. Hay un montón de tweets. Pues bueno, una de las, eh, digamos, de los parámetros para saber si una cuenta es falsa o no. Es ver el número de seguidores. Entonces, de esos cincuenta y tantos mil tweets, vamos a ver cuántos tienen cero seguidores. Es impresionante cuántos hay aquí. Obviamente, puede haber personas que no tengan seguidores y si sean reales y si hagan conversación. Pero una característica, una de ellas, una de cuatro, es que tengan entre 1 y cien seguidores. Entonces, de entrada. Estos 50.000 tweets en español de cualquier conversación. 13.000. Vamos a ver un poquitín más arriba. pobre computadora necesita más potencia. Ahí si pueden donarnos en la página, se los agradeceremos porque analizar esto es muy, muy, muy, muy importante. Vamos a llegar exactamente al 100. Bueno, es más o menos por aquí. Bueno, mientras buscamos, aquí está. Son 13.389 tweets. Vamos a anotarlo aquí en la super libreta que ustedes lo ven. Para que sepan, lo vamos a hacer muy didáctico para que los periodistas o investigadores que lo estén viendo, de 50 y tantos mil, 13.389 pueden ser cuentas, bots coordinadas de reciente creación con cero seguidores y sospechosas. ¿no? Entonces vamos a sacar una pequeña tabla de tres. Este es uno de cuatro parámetros, ¿eh? Si cincuenta si cincuenta mil, novecientos es el cierto por ciento, serán? aquí lo anotamos 13.389 entonces es 13.389 por 100 entre 50.990 31. Es el aproximadamente el 26% de cuentas en la conversación en español Pueden ser cuentas bots, trolls Perdón, trolls no, de, pueden ser coordinadas ¿no? Pero falta hacer otras comprobaciones En el caso de Elon Musk Capturamos igual 50 y tantos mil Y vamos a ver cuantos seguidores aquí lo simplificamos porque las compus no aguantan eh, y esto que es una super mac es la más nueva pero si alguien hay una alma caritativa nos puede regalar una mac pro de esas que tienen 80 núcleos. Lo daríamos mucho más rápido y analizaríamos cosas todos los días para informar que es real o que no es real en este planeta. Extra 100 100, 100. Dios mío. Aquí sí, si se están riendo, no hay problema. <ríe> ok, exacto Son. Ay, Dios mío. 25 mil 258. Menciones, 25 mil 2, 5, 8 Menciones al señor Elon Musk Son de cuentas sospechosas Y algo que deben de notar es que muchas de estas cuentas Tienen numeritos, numeritos Numeritos, numeritos, numeritos Entonces estas menciones Pueden ser de bots Este tema de los numeritos O de los guiones bajos Es clásico, clásico, clásico de los bots Miren aquí ¿No? Ahora, otro parámetro para ver este... O no, vamos a sacar el porcentaje del señor Elon Musk. A ver, Don Elon Musk. ¿Qué anda Elon Musk si Sí, 50.000 y 1.175 son el 100. ¿Cuántos serán? 25.258. Entonces, 25.258 por... 100. Entre 51, 175 Es el... ¡Dios mío! 49.35% por el amor de Dios. Tiene ese porcentaje. Pueden ser... 135. Cuentas sospechosas mencionando al señor Elon Musk. Y vamos a analizar eh, cuál es como el comportamiento de estas cuentas. Recuerden los numeritos, es un clásico los bots, ¿no? Cuando lo hacen en bloque. Entonces, y los bots suelen hacerlo en bloque también, entonces vamos a ordenarlos para descubrir que hay muchas cuentas que lo mencionan, por ejemplo, aquí. En, en, en segundos, pues, ¿no? Y aquí en español, vamos a ver lo mismo también okay, mira, Este es un clásico, clásico nombre de bots, ¿no? Bien bajo, numeritos, ¿no? Y los bloques de menciones también son un clásico de los bots, ¿no? Vamos a publicar esta lista para todos los investigadores, periodistas, gente que esté viendo esto. Para el propio Elon Musk, háganselo llegar para que lo vean. Y. Lo que me están corroteando en el WhatsApp, que ya tengo que ir a hacer una cosa. Este, vamos a la siguiente comprobación. Ahorita ya vimos dos parámetros: ¿no? el, el nombre, los numeritos, guión bajo y el número de seguidores, ¿no? ya vean, son sospechosos de bots. Entonces, estos son los tweets, eh, Los rosas pueden ser probablemente los bots o cuentas falsas que mencionan a Elon Musk y que son casi el 50% de la conversación. Y en el caso de, en español... Uy, creo que ya se tragó nuestra computadora <risa> este, vamos a ver tan, tan, tan, tan, Ahí está, ya regreso Gracias Vamos a ver la chance Echenle de buenas vibras Porque aunque tiene 8 GB de memoria Esto suele pasar Pero antes cuando tenían Este, menos Memoria, estos análisis duraban Horas Y vamos a ver está aquí eh, perfecto bueno ahí aparece un político colombiano Gustavo Petro, Manuel Macron el presidente de Francia, te les digo que se pueden colar algunos tweets en francés porque la palabra de también está en las lenguas romances y vamos a darle chance vamos a darle tiempo para que podamos ver la conversación Ah, miren, ¿quién aparece aquí? El presidente de México, López Obrador Carlos Loret, Chumel Torres Ando por ahí Entonces, esto es lo que les quería mostrar La conversación real En español Son estas Esta es una comunidad, esta es otra comunidad Esta es otra comunidad Pero todo esto de acá Todo este círculo blanco Suele ser spam y cuentas de bots entonces en estos últimos 50.000 mil tweets en español el porcentaje que calculamos probablemente es del 26% de la conversación ahora vamos a ver al señor Elon Musk nada más que al señor Elon Musk hay que darle chance porque le falta un poquitín de proceso, vamos a, a echarle una procesada regla empírica entre más colores, más diversidad, menos bots Entre menos colores, menos enlaces Entre mayor centralidad, es muy probable que sean bots Esta este chimbaga es nuestra computadora que se llama Clodo Miran eh, Para los que no conozcan nuestro trabajo Nosotros llevamos casi 15 años analizando este tipo de cosas Somos pioneros detectando bots Descubrimos los bots de Calderón, los bots de Peña Nieto y ahora estamos analizando La desinformación en la invasión de Rusia a Ucrania Y próximamente estaremos haciendo análisis en campo Por los que si quieren donar Se los agradeceremos porque este trabajo es totalmente voluntario Sin fines de lucro Que nunca se vende y muchos medios retoman todo lo que hacemos Entonces vamos a ver si ya Vamos a ver si ya se, re, se procesa un poquitín más Para que vean lo que les quiero yo decir Este es en español Ahorita se va a ver el de Elon Musk Dios madre Espíritu Santo Mira nada más A Elon Musk lo están rodeando Pues ahí se ve claramente Además, más vamos a dar el chance que se, Ahí está esa mancha inmensa rosa son el casi 50%, vamos a ver, 49.35% de cuentas que son falsas con Por favor revisen los titulares. Vamos a ver. Voy a ver mi. Voy a abrir mi navegador. Espero que no tenga nada comprometedor aquí. Y si lo ven, que guardan el secreto. <ríe> a ver, Elon. Musk, porcentaje. Los Angeles Times. ¿Cuánto dijo el señor Musk? Ok. Bueno, está retando que Twitter demuestre que tenga menos del 5% en las conversaciones. en su tweet del martes dios mío, periodistas ¿por qué no ponen el tweet del martes? por favor A ver, vamos a buscar otro periódico que si lo haya hecho bien mm, mm, mm, mm. gracias por los que están llegando hasta este momento del video vamos a ver si aquí pusieron el tweet, a ver Twitter en enero reveló que tiene una. Ah no está otra cosa, tiene una que ver. A ver, mejor estamos haciendo mal la búsqueda ¿eh? y estos periódicos que quieren clics. Cuentas falsas. A ver, en el Heraldo de España. Mejor en info, hay que es. Se roban, perdón, que retoman textos de otros medios. El magnate estimó que el 20% de los usuarios de la red son falsos frente al 5% admitido por la empresa. Bueno, pues el señor Elon Musk tiene razón. En los 50.000 tweets que analizamos en español, eh, encontramos que el porcentaje es del, se los digo? del 26%. Y los que lo mencionan al señor Musk es de 49%. Vamos a ver qué más dice la nota. Ignoren lo que estén viendo ahí porque... Al amor de Cristo. A ver. Y qué más, qué más, qué más. Tan, taran, taran. En su tweet del martes dijo que... O sea, retoman la nota de otros medios y no pon nadie pone el tweet. Eso lo Maravillos mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Información de AP Bueno, vamos a ver toda la nota Donde se hayan puesto el tweet Jataca, que si sí es un Medio tecnológico Son las leyendas Los que crean este medio Vamos a ver Tralala mm, mm, mm. Mm, 25 de abril Ok Cualquier proceso de muestra de el sensato está bien Elegí 100 como el número de tamaño de la muestra Porque es lo que Twitter usa para calcular El 5% Pues no, pues no, esto no es ninguna muestra nosotros no usamos 100 tweets, nosotros usamos 50.000 tweets de conversación en español y algunos colados en francés. Eh, quiero decirles, eh, para los que no me conocen, soy Alberto Escurcia, el director de loquesigue.tv He analizado desde 2012 quizás unos 50.000 trending topics Sé diferenciar nada más con la mirada, que puede ser fácil que no. Obviamente hay una metodología detrás científica. Pero este monitoreo que hago, de las cuentas en español, es para descubrir a los bots. Y no digo más, porque si no revelo los secretos de cómo encuentro a los bots. Y luego se pues, van a aprender y va a ser más difícil. Todo el tiempo estoy monitoreando la conversación en español. ¿no? Este, por ejemplo, aquí el presidente Nayib Bukele, todo este tipo de cosas. Entonces, pues tenga la certeza que todo el tiempo usamos muestras grandes, no 100 tweets. Entonces, en esa muestra aleatoria que sacamos de... En español. Encontramos que... Ay, pobrecita, computador, pobrecita, Ya luego te compramos más memoria. Que la conversación tiene el 26... Ahí va, ahí va, échale porras, está. 26% de bots en una de 50.000 gracias por llegar hasta aquí este tenemos que explicarlo así de una forma didáctica un poco campechana este pintoresca para que sea, para que sea entendible esta es una muestra a la teoría de los 50.000 tweets en los que vemos que el spam aquí está es es este vamos a esto lo he visto miles de veces. Vamos a ver. Para que los que no sepan cuál es el portal y también para que sepan dónde donar. Y si alguien lo puede traducir al inglés, será super chido. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Bots. Que no bots de a ver por ejemplo vamos a ver esta nota no que es ahí de los ataques de pkm barra ¿no? estas estas figuras esta por aquí es un ejército de bots no que es el que tenemos aquí alrededor ahí me quita y pues bueno, eh, si tienen alguna duda, por favor en los comentarios y muchas gracias por vernos. Y a los compañeros de los medios de comunicación, <ríe> si quieren una explicación más técnica, más científica, obviamente tenemos los datos, vamos a publicar los dos archivos con 50.000 tweets, con la palabra de la mayoría son en español, algunos en francés, algunos en portugués, obviamente por aquí pueden ver que Gustavo Petro y López Obrador son los más mencionados en los últimos 50.000 tweets que capturamos. Y también el presidente Macron Y en el caso del señor Elon Musk También tenemos eh, la muestra De otros cincuenta y tantos mil Donde vemos que una enorme mancha rosa De bots lo están mencionando Y son el, ahí está claramente Y nada más El 49.35% Muchas gracias Hasta pronto